Nueva línea de ropa térmica para este invierno de Payo Argentina. Excelentes buzos micropolar anti-peeling. Excelentes remeras térmicas para hombres y niños. También todas las remeras tácticas, nuevos diseños de carp fishing y de full color. Comunicate al 1157-61-15047 o al 1166-15047. 077 172 o al 11 30 56 98 73 visita en facebook bayo argentina